Aprender la creación literaria, hacerla tu oficio. Este es un pequeño diagrama que, debido a mi experiencia en la creación literaria, he ideado para este taller especialmente. Cuando yo digo leer, me refiero a que hay que leer mucho, tanto poesía como narrativa pues todo ayuda a crecer literariamente. Por ejemplo, leer los premios Nobel, como Gabriela Mistral, nuestra imperdible y grandiosa poeta, como Mario Vargas Llosa, Erta Miller, excelente narradora, Elfriede Jelinek, Olga Tokarsuk, que es la nueva premio Nobel y también una gran narradora. Leer los clásicos como Pablo Neruda, William Shakespeare, Charles Bukowski, Federico García Lorca, Juan Ramón Jiménez, Antonio Machado, Paul Whitman. Leer literatura contemporánea, de hoy, totalmente actual, como Gonzalo Rojas, Enrique Giordano, narradoras como Diamela El Tito Lina Meruane o cualquier otro u otra escritor o escritora de nuestra ciudad, de tu ciudad y de mi ciudad o región. Luego en el diagrama puse identificar, que para mí es nombrar, es decir, responder las siguientes preguntas. ¿Qué tipo de texto es? ¿Es un texto literario? ¿Es un poema? o una crónica? ¿Es una novela o un ensayo? Si es un poema, está escrito en prosa o en verso. ¿Cuál es el tema central del texto o del libro? ¿A qué género pertenece? ¿Es poesía o narrativa? Tal vez es un ensayo o una biografía. Luego hablo de resumir. Resumir es expresar en pocas palabras las ideas claves del texto. Subrayemos las ideas es lo que hemos comprendido de ese texto. Estamos hablando de comprender lo que hemos leído. Es absolutamente necesario expresar, viene luego, y digo en voz alta, me refiero a leer el resumen que hemos hecho del texto leído. Viene después, tengo aplicar, y en esto me refiero que hay que practicar, practicar basados en el texto leído, Identificado, resumido y expresado. Podemos empezar utilizando una palabra del texto leído, una frase o el título. Seleccionamos entonces para qué vamos a usar dicha frase, dicha palabra o dicho título. Escribiremos sobre el amor, la nostalgia sobre algún tema social, sobre la muerte o la tristeza. Esa es tu decisión. Y elegimos después el género. En este caso, y para este taller de creación poética, obviamente hablaremos de crear un poema. Cuando digo crear, es llevarlo a la hoja en blanco. Escribirlo, seleccionando palabras, versos y su extensión. Luego de creado el poema, vamos a creado, digamos, en completa libertad, porque eso es esencial para el escritor o escritora. Sin dogmas, sin reglas, sin prejuicios vamos a leerlo en voz alta y veremos si hay algo que no nos suena bien, que no cae bien, que no le viene al poema, que tal vez pusimos un verso inadecuado, entonces lo corregimos, hasta sentir, experimentar que el texto quedó bien escrito. Primeramente, cuando nos iniciamos en la creación literaria, Obviamente no vamos a tener un texto perfecto y tal vez debamos escribir 50 poemas o 100 hasta llegar a convencernos de que realmente vamos en buen camino, que nos falta, sí, porque siempre nos va a faltar aprender, pero que vamos en buen camino. En este diagrama que he diseñado para ustedes, el fundamento, la base, lo esencial es el amor y la pasión por la palabra, por la lectura, por los libros, amarlos. Todo eso nos va a mover y nos va a incentivar a nuevas lecturas, a nuevas escrituras, a aprender nuevas visiones. De esta forma, como he llamado a este breve diagrama, a, habremos de aprender la creación literaria, hacerla tu oficio, nuestro oficio, hacerla parte de mi vida, de tu vida, de nuestra vida.